Para que tenemos los usuarios Linux ya creados, lo que vamos a hacer para crear usuarios Samba, en realidad es utilizar los mismos usuarios Linux que ya tenemos para agregarlos a la lista de usuarios Samba. No es una buena idea crear usuarios Samba por un lado y usuarios Linux por otro y contraseñas por un lado y por otro. Vamos a utilizar a los mismos usuarios del sistema ya creados por nosotros para agregarlos a las tablas de Zamba y vamos a usar los mismos, eh, las mismas contraseñas que el usuario ya tiene por tema de compatibilidad en la red. Porque hay algunos tipos de, de autentificación que necesitan que la contraseña de Samba sea igual a la contraseña de usuario. Y hay otros que no. Entonces, por las dudas, vamos a dejarlo así. Y a menos que se requiera otra cosa, que es lo menos común, eh, vamos a dejar vamos a establecer que los nombres de usuario Linux sean los mismos que los usuarios de Samba y que las contraseñas Linux sean las mismas que las contraseñas SAP. Eh, eh, lo que vamos a hacer ahora es esto. SMB Password. Seguimos con la palabra Password. Menos A. Y ahí vamos a escribir el nombre de cada usuario que hay en el sistema. Los tenemos arriba del todo. Vamos a empezar por Servidor. ¿Ah? SMB Password menos A Servidor. Lo que, es, lo que estamos diciéndole a Samba es, Samba, quiero agregar a servidor a tu tabla de, de usuarios. Y Samba lo que responde es, decime la contraseña. Eh, la contraseña ya estaba, que es OpenSUSE. ¿Ah? Repetir, OpenSUSE. No se preocupen. Eh, si no ven la, a la contraseña mientras la escriben porque eso por un tema de seguridad es así en Linux y muchas veces eh, los estudiantes me dicen no escribe, no escribe sí, es, en realidad no escribe para el ojo humano pero sí está ingresando los datos cada tecla que apretas el sistema la está registrando ¿tá? así que added user servidor el usuario servidor con la contraseña que ya tenía fue agregado a las tablas de Samba, por decirlo de alguna manera ahora vamos a agregar también a cada uno de los demás entonces en vez de smbpassword-a servidor ¿qué vamos a hacer smbpassword-a, vamos a poner Juan, contraseña Juancito, se acuerdan y repetimos, bien, lo mismo vamos a hacer con Alfredo, recuerden lo de la flechita arriba del cursor, es importante mirar todo el video, no solamente una parte para los que están aprendiendo. Alfredito, porque yo hago muchos comentarios que después si se los pierden no entienden bien de lo que estamos hablando. Eh, y ahora vamos con Hugo, SMB password-a, menos Hugo. Contraseña, Huguito. ¿Sí? Bien, hecho. Ahora tenemos ya todos los usuarios listos para comunicarse en la red, para que accedan a través de la red. Por ejemplo, ahora, ahora en este momento ya tenemos un usuario creado llamado, por ejemplo, Alfredo, que con la contraseña Alfredito se puede conectar a esta máquina. Todavía no hemos dicho a qué parte va a acceder ese usuario. No, no le hemos dicho a Alfredo qué es lo que va a ver o qué es lo que va a poder hacer cuando se conecte al servidor. Pero lo cierto es que él ya tiene llave de esta casa. ¿ah? Ya le dimos a Alfredo la llave y le dijimos Esperá que estamos este, poniendo la puerta y cerrando la casa y poniéndole contenido a la casa para que vos accedas a un lugar determinado de ella. Es como si fuera un hotel y, cada, y una persona, eh, una pensión o un hotel en donde uno tiene una llave pero accede a una sola habitación. Eh, si queremos, Alfredo, le damos la llave de todas las habitaciones. Si queremos, le damos la llave de dos o tres. O si queremos, le damos la llave de una sola. O bien, lo dejamos afuera. ¿tá? Esa es más o menos la analogía, la comparación. Eh, vamos a ver a los usuarios samba eh, vamos a ver al usuario que recién acabamos de añadir a las tablas samba para ver si todo fue bien lo que vamos a poner ahí pdb edit pdb edit y menos l eh, ahí le damos enter y lo que nos contesta samba es tengo a cuatro usuarios agregados a mis tablas de datos al usuario servidor al usuario alfredo al usuario juan y el usuario hugo Así que todo va bien por ahora. En, en el video siguiente vamos a ver cómo editar el archivo preexistente Zamba, que es un archivo de texto, en donde está toda la información para que, que va a servir para compartir los, a los archivos. Es así de sencillo. Es un poco más complejo, quizás que lo que tú pensabas, o es bastante más complejo que en Windows hacer esto, pero de todas maneras, pasito a pasito y siguiendo un sistema claro, y, y preciso, se puede construir un servidor Linux en pocos minutos. El tema es no ahondar demasiado en para qué es esto y para qué es lo otro eh, y no querer inventar cosas que estén por fuera de, nuestra, de nuestro límite de tiempo, comprensión o alcance en el momento de hacer esto. ¿tá? Si nos ponemos muy exquisitos con la información, probablemente terminemos este, perdiendo mucho tiempo y las cosas probablemente no salgan porque cometamos muchos más errores. Es una forma segura de hacer un servidor eh, Linux. Después hay parámetros de seguridad que se le pueden mejorar, por supuesto. ¿no? Pero ahora hasta acá llegamos, digamos, a la mitad del trabajo ya.